Bienvenidos vengadores y vengadoras a Tozzy Game Channel Quiero mandarles un mmm, fuerte abrazo a Gineu Y sobre todo, sobre todo a Crítico de 20, Que ha sido el que me ha dado la idea totalmente Sin saberlo, de hablar de este personaje que vamos a hablar hoy Hoy vamos a hablar de Phil Harrison Por favor que nadie se me asuste cuando diga que es un calvo tóxico y que huyan de él eh, lo más eh, rápido posible porque cuidadito eh, si tenéis, eh, tenéis la suerte a lo mejor de tener una empresa y llega a vuestra puerta este hombre a pedir trabajo. Bien, ¿quién es Phil Harrison? Bueno, pues lo primero que uno debería de saber es que cuando uno busca a estos personajes eh, cree, ¿eh? como por ejemplo con Jim Ryan, cree que va a haber un artículo en Wikipedia donde ponga dónde nació, donde ponga qué es lo que ha, dónde ha estudiado. Eh, en el caso de Jim Ryan no es así. De hecho, a día de hoy sigue sin haber ni un solo artículo con el nombre Jim Ryan. Aprueba un botón, buscadlo ustedes mismos, no vais a encontrar nada. ¿Quién es Phil Harrison? Aquí entra, aquí sí que hay un artículo sobre él y pone... Y esto esto me deja estupefacto, vamos. Phil Harrison, este hombre que estamos viendo aquí, que no es un superviviente del Titanic, no es un Amis... Eh, un Amis, los, estos que viven en el siglo XVI, no. Eh, en el siglo XVII, perdón. Eh, no no es una fotografía antigua simplemente es que este hombre en el 2006 pensaba que era muy cool poner eh, las fotografías en color cepia yo, no yo esta fotografía no la he manipulado en ningún momento es tal cual, eh, como viene en, en, en Wikipedia y qué dice Wikipedia de eh, su información personal vamos a leerlo atentamente me he puesto las gafas porque sé que esto va a ser Totalmente eh, bueno, vamos a tardar horas. Información personal, nacimiento siglo XX. Ya está. Esa es la información personal. No, no, no, no es broma. No. no. No es broma, tampoco lo de Jim Ryan, ¿eh? tampoco es broma lo de Jim Ryan, búsquenlo, búsquenlo y verán como no hay nada, aparte de que fue nombrado en el documental Jim eh, Ryan como CEO de Sony, pero aparte de eso no tiene ni, ni siquiera una página, un artículo donde esté Jim eh, Ryan quien sí está es Phil Spencer y quien sí está es Tatiana Adela y y también mucha gente de Sony el único que no está es Jim Ryan no entiendo por qué ya me lo, explicaré, ya me lo explicará alguien será para que no le, ve, le veamos bueno, pues este hombre ¿qué cargo ocupa? ¿qué es? este hombre es empresario los que tengo aquí colgado como el abogado Abogado... Abogado... ¿Estás ahí? Abogado... Sal ratita, quiero verte la colita. Sí, sí. Abogado. Este empresario, eh, vamos a leer el currículum vitae porque por cierto es que no tiene desperdicio, ¿vale? No tiene desperdicio. Comienza su andadura profesional en 1989. Pensad que este hombre fue el presidente y representante de Sony Computer Entertainment SCEI y vicepresidente ejecutivo de la Sony Computer Entertainment en Europa desde 1992 hasta 2008 14 años con Sony y otros dos si añadimos los de Gaikai eh, os va quedando con la copla no bueno y ¿Cómo es su trabajo? ¿Qué es lo que ha hecho este hombre? Bueno, pues este hombre, aunque no lo creáis, ha hecho cosas interesantes. Como por ejemplo, eh, presentar el Little Big Planet eh, y el Home eh, en el 2007, marzo del 2007, dicen. El, también presentó a tiempo real el hardware de, de la PlayStation 3. y este hombre fue el que lo hizo. Y... Abandona a Sony después del desastre de Sony PlayStation 3. Algo que vamos a ver que es muy común en toda su biografía. Pensad que antes de Sony trabajó para Mindscape. ¿Y qué pasó con Mindscape? Bueno, Mindscape es una empresa tipo privada. ...de la industria de los videojuegos... ...del software... ...de la industria del software... Eh, ...que fue fundada... ...en 1983... ...y que chapó... ...finalmente en el 2011... oriunda de, de California... ...en Estados Unidos... ...¿no?... ...murió en el 2011... ...y nació en el 1983... ...en el 2011, el 10 de agosto... ...anuncia el cierre... ...de la empresa... ...por eso digo que este hombre... Ahora veréis por qué. Entra en 1989 a skate que había nacido en 1983. Influyó todo lo que había que tener que influir en skate hasta el punto de que acabó con skate Y, ojo, se larga en 1992. Esto prueba para mí ya de que es un gafe. Este tío es un gafe. Ojo que tengo yo con las personas, cuando digo que es gafe, es que es gafe. Y a las pruebas me voy a remitir. Luego se va a Sony, desde 1992 hasta 2008, que pasó por malas, eh, malas eh, decisiones Sony. No son tan malas como las últimas que han hecho, que ya han terminado por destrozarla pero yo no sé si este hombre hace todo lo posible para que esto sin querer eh, ocurra. Y es que hay algo muy común en todos los gafes, en, la, en las personas que atraen la mala suerte, y es que a ellos no les pasa nada. A ellos nunca les pasa nada. Ellos están, eh, pues imaginaos que ellos entran, eh, que, que Phil Harrison entra en Sony el primer día el primer día nada más entrar por la puerta eh, empezó a parpadear los, los, los, los focos eh, así intermitentemente eh, un hombre que estaba subido en una escalera de, de mantenimiento arreglando se electrocutó eh, a un oficinista se le cayeron todos los papeles el, el, el, el ascensor no funcionaba eh, un caos un caos es el típico que atrae la mala suerte vamos a ver. entras en MyScape en 1989 y te largas en 1992 en el 2011 de fuera Sony, 1992 a 2008 por suerte, todavía sigue viva Atari que vamos a hablar de Atari, por Dios Atari es que bueno, Atari está prácticamente... Vamos a buscar Atari Vega, Atari. Eh, sigue viva, sigue viva, eh, sigue viva. Vale, sigue viva. Dice que fue fundada en 1983 en Lyon, en Francia, por Bruno Bonel. Bueno, vamos a seguir confirmando eso que es muy importante. Por lo menos no se ha cargado Atari. ...porque no le dio tiempo... ¿eh? ...porque no le dio tiempo... ...porque estuvo en Atari desde el 2008... ...hasta el 2010... poquito. ...y luego se fue a Gaikai... ...que tampoco está cerrada... ...y pertenece a Sony... ...por lo tanto... Eh, ...entre los 14 años que trabajó... ...directamente para Sony... ...y los 2 años que trabajó para Gaikai... ...pues aquí tenemos... ...16 años que estuvo... ...con Sony... ...anda que no tiene anda que no tiene maleficio sony bueno con microsoft tiene menos tiene tres años nada más porque parece que se lo olieron <risa> se lo olieron venir dijeron este este no de hecho fue el, el que presentó el desastre que fue la primera xbox one fat que ya sabéis que fue un desastre pues como he venido diciendo este hombre y aquí ya lo podemos ver en color este hombre es un gafe, atrae a la mala suerte y como Cenacio atrae a la mala suerte y además es, eh, es consciente de ello, que coge y dice, bueno, ya la mala suerte está surgiendo de esto más vale que me vaya no vaya a ser que alguien se vaya a dar cuenta de mis poderes psíquicos que pareces un ruso eh, un espía ruso de estos eh, que mentalistas que había en, en la Rusia soviética, eh, es increíble, o sea, que alguien en el 2006 piense que lo más cool es ponerse la foto, ya me deja a mí eh, a cuadros, porque piensas tú, bueno, y este hombre es el encargado... ¿El que ha sido encargado del mindscape de Sony, de Atari, de Gaikai, de Microsoft y de Google? Sí, señores. Este hombre está trabajando actualmente en el 2023. Terminará su contrato, evidentemente, en Google. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente, como ya nos eh, dimos cuenta ayer, Google, por desgracia va a cerrar y el mayor problema ahora mismo no ya es tanto con los usuarios a los que se les va a devolver el dinero y todo eso sino con los que iban eh, con los desarrolladores que, que tenían preparados juegos para para este para este servicio no para el servicio de Google Stadia, este hombre está actualmente trabajando para Google Stadia y finiquitará en el 2023 espero que no vuelva a ningún lado, que no lo contraten nunca más, porque de verdad, este hombre atrae a la mala suerte digan lo que digan My Escape, 1989 a 1992 Sony de 1992 a 2008 Atari SA 2008 a 2010 Gaikai 2010 2012, Microsoft Google, no digo que, que todas hayan desaparecido, Sony no ha desaparecido, Atari no ha desaparecido, Gaikai tampoco, Microsoft tampoco, pero Google y ya han desaparecido. Este hombre es un gafe, vaya por donde vaya, y hay que decirlo tal cual, es increíble. Pero fijaos en las declaraciones y dimisión de Sony, dice el 22 de febrero del 2008... Phil Harrison admitió que se sentía frustrado con Sony Computer Entertainment en Japón por no haber confiado en los juegos sociales. Eh, pocos días después, el 25 de febrero, anunció su dimisión de cargo de presidente de los estudios de Sony, siendo reemplazado por Cats Hirai. Que os, os, os lo voy traduciendo. Vamos, que a Japón no le sintió muy bien que el americano hablara mal de ellos nuestras decisiones son férreas, bueno, eran férreas porque a partir de aquí se monta, la que se monta en Sony recordar que él se largó de, él se largó directamente de Sony prácticamente en, en, en, en el 2008 aunque estuviera con el Gaikai, pero también estuvo con el Gaikai. ¿Para qué? ¿Para ayudar al tema de, del PC Plus? Bueno, pues el PC Plus se lo está cargando Xbox, el X xCloud, mejor dicho. Se está cargando. Ya está cargado a Google. Se ha cargado a PlayStation Plus y ahora va a venir por Amazon Luna, que ni siquiera ha llegado. Ay, mi lunita, no tú, eh. Tú no, mi niña. está ahí dormidita no le voy a molestar bueno pues eh, si ustedes piensan que es de hombre no es gafe contratenlo y si piensan que es un poco gafe o que no es muy de fiar viendo esto esto es que me encanta lo de lo del Wikidata vaya vaya datos o sea eh, nació en el siglo XX vale muy bien todo muy bien bueno pues nada amigos este es la biografía de Phil Harrison el hombre con más mala suerte o el hombre más gafe díganlo como quiera de el mundo de los videojuegos con ustedes el megador tóxico muchas gracias a todos ustedes a todos los que os habéis eh, suscrito denle a la campanilla aunque veo que de problemas pero darle a la campanilla, darle a like, comentar y hasta la próxima. Por supuesto, un beso a todos y un abrazo a todos, sobre todo a, a Crítico de 20, porque de verdad, eh, eh, cuando, cuando he visto la, la fotografía de, de Phil Harrison, me ha venido a la memoria quién era y he dicho, hombre phil harrison dónde está ah, que estaba aquí y cuando me he enterado que estaba en google está digo, hombre ay dios bueno eh. Este hombre es gaf, este hombre atrae a la mala suerte, así que si os lo encontráis por casualidad en la calle, ya sabéis lo que tenéis que hacer, correr totalmente en el lado opuesto a donde se dirija este señor. Y si sois dueños de una empresa, evidentemente nunca se os ocurra contratarlo, nunca. Pues tan excelso eh, currículum es un currículum de de muchos fracasos que ha habido ¿eh? el fracaso de, del lanzamiento de la playstation 3 atari casi se la carga a Microsoft eh, casi se lo carga también con la Xbox One que porque fue el que presentó a la Xbox One o sea estamos hablando de Phil Carrizo con ustedes el vengador tóxico espero que paséis bien los videojuegos y que lo disfrutéis hasta la próxima, digo, en un siguiente programa. Esto sigue que, chale. Hasta la próxima.